el Easter Door tar. como puedes ver está mi diseño en una caja de cartón reciclado y lo que vamos a necesitar es un pedazo de cartón que no sea muy grueso como puedes ver vamos a, a, a copiarlo encima con un lapicero y lo vamos a cortar cortamos con la tijera para poder luego darle una base porque como es cartón oscuro color marrón necesita una base blanca antes de poner el color acrílico bien, entonces yo rápidamente lo dibujo y lo corto con la tijera bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer es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 yo les recomiendo que es preferible pongan una bolsa plástica encima de su mesa de trabajo para que no lo manchen. Entonces, yo uso siempre un pedazo de plástico y le voy a dar la base. Entonces, yo normalmente el color acrílico lo tengo en pomitos de témpera. Lo voy a mover para que se pueda combinar todo bien y se mueva desde desde la parte de que cae, porque siempre cae parte de la pintura, en <coughs> la parte de abajo. Entonces, es preferible que usen un palito de dientes, así como estoy haciendo yo, para que pueda mover bien la pintura. Entonces, ya está todo bien combinado y ahora vamos a poder pintarlo. Yo uso una brocha gruesa viejita. <risa> es un poco viejita, pero es muy buena. Bien, entonces lo voy a mojar un poquito en el agua para que mi brocha esté bien densa. <coughs> Voy a ponerle el color de base. Si necesita una segunda base, porque a veces hay cartones que pueden quedar muy oscuros, aún si usas la base no hay problema, puedes usarlo por segunda vez. que sea abundante, así como lo estás viendo, para que pueda agarrar todo el cartón hasta en las hendiduras para que cuando lo pintes no quede ninguna parte oscura que evite agarrar el color eh, que tú deseas poner ¿no? en este caso un color mate un color brillante que le va a quedar muy bien a esta parejita de conejitos que va a ir colgado en nuestra puerta hay partes en el cartón donde corre como puedes ver hay otras partes donde no corre porque el cartón es como la esponja pero no todas sus partes son iguales Bien, entonces ya que le hemos pasado todo vamos a poder dejarlo secar bien entonces ahora que ya lo hemos cortado vamos a poder iniciar a darle la base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 ya le voy a dar una segunda mano vamos a darle otra vez la misma técnica que hemos hecho anteriormente para cubrir un poquito más, no debe quedar blanco blanco pero un poquito más ahora esta segunda vez está quedando más eh, unida la base del cartón. Si su color es un poco duro, pueden combinarlo con un poco del agua. Ahora sí está quedando más unido el tono. Lo voy a acercar un poco a la... A la, a la para que lo puedan ver la diferencia que debe quedar así. Bien. Seguimos entonces, dándole el tono. Yo uso esta brochita gruesa porque me ayuda y además tiene las cerdas tan gruesas que ayuda al color poder nivelarse en todo el cartón. Si no lo deseas hacer secar con el electrónico, lo puedes dejar toda una noche y al día siguiente ya está. Yo lo estoy haciendo esto porque tienes que ver la diferencia de cómo debe quedar. Bien, entonces, ahora te lo voy a volver a mostrar para que puedas ver cómo... Debería de quedarte a ti también eh, sí, no te preocupes el, el, el plástico se pega Pero No deja manchas Ay, Aquí quedó mi dedo Bien Lo vamos a cerrar Lo vamos a tapar Y ya está Es así como que debería quedar la base Ahora las dejamos secar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 Aquí quedó mi dedo. <ríe> bien. Lo vamos a cerrar, lo vamos a tapar y ya está. Es así como que debería quedar la base. Ahora las dejamos secar. Bien. Entonces, ahora como ya está seco, lo estoy haciendo acercar para que puedas darte una idea de cómo debe quedar. Bien, entonces ahora vamos a tener que hacer lo mismo por la parte de atrás. También, igualmente lo vamos a pintar todo nuevamente y lo vamos a secar. Bien, entonces ahora como ya está seco, lo estoy haciendo acercar para que puedas darte una idea de cómo debe quedar.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 la tenemos seco las dos partes, tanto la parte de atrás como la parte de, de adelante ya está con la base entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar con lápiz el mismo diseño entonces vamos a agarrar un lápiz y vamos a dibujar aproximadamente nuestro diseño como lo deseamos que sea en este caso si ustedes desean variar alguna algún modelo porque no le gusta son libres si desean ustedes seguir con esto mismo entonces solamente lo calcan para que tengan una idea De qué cosas deben pintar bien, entonces acá vamos a hacer entonces la carita y la otra carita porque son son abrazados madera vamos a hacer aquí la nariz, si no desean hacer este tipo pueden cambiarle la nariz hacerle una especie de corazoncito y a él que es el, el más el, el masquito la hacemos de la diferente naricita ahora te lo voy a dejar ver para que puedas ver aquí está como lo he dibujado quizás aquí lo puedes ver mejor o aquí, aquí bien, entonces ahora que ya lo tenemos esto lo podemos iniciar a pintar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 o aquí, aquí bien entonces, ahora que ya lo tenemos esto lo podemos iniciar a pintar bien, yo he preparado los colores en, las, en los vasitos de descartables de cartón los he cortado con la tijera como pueden ver y me sirven también como paleta uso también los, los envases de témperas para mis acrílicos. Bien, entonces ahora para empezar, vamos a empezar entonces con los colores claros. Esto sería el color blanco. Vamos a darle entonces el tono a la carita. Esta voy a usar aquí, mi color blanco. Eh, es preferible usar los pañitos mojados, los wipes, para poder limpiarnos nuestros dedos. Es muy necesario para no manchar nuestro trabajo. Bien, entonces... Vamos a empezar a darle el tono a la carita. Como ustedes pueden ver ahora, el color blanco agarra más rápido con la base. ¿Ve? El color blanco agarra más rápido porque la base ha sido pintada muy bien. Esto es algo muy importante para cuando se trabaja el cartón. Con mucha paciencia vamos pintando eh, cuando se pinta no se hacen las cosas muy rápidas no hay efectos rápidos no hay efectos tampoco secundarios lo único que debemos hacer es tener paciencia para que agarre el tono que deseamos en este caso deseamos el blanco ahora le damos a la carita de ella Siempre dando hacia un solo lado. Porque cuando seca, va a quedar esas, eh, esas rayas, esas hendiduras. Si lo van a hacer vertical, háganlo todo vertical. Si lo van a hacer horizontal, háganlo todo horizontal. Pero siempre de un solo lado. Para que no quede eh, rayas ni hendiduras dificultosas en la carita, bien por todos los lados, aquí en su pollito bien, entonces te lo voy a acercar a la cámara para que lo puedas ver, ahora lo vamos a dejar secar,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 Bien, entonces te lo voy a acercar a la cámara para que lo puedas ver. Ahora lo vamos a dejar secar. Ahora como estás viendo, yo lo deseo más blanco, más que resalte la carita. Entonces le vamos a dar una segunda mano. a ti está bien este tono lo puedes dejar allí yo deseo que la carita resalte porque es la imagen en la puerta y tiene que ser muy alegre muy eh, armoniosa la carita entonces para esto tiene que ser muy blanca para que llame la atención entonces eh, vamos a darle una segunda mano de blanco Igualmente lo voy a hacer con la carita de ella. Siempre todo para un solo verso. Un solo lado. Vamos pintando. Bien, entonces ahora lo vamos a dejar secar.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 Como puedes ver, ya está resaltando más la cara. Eso es lo que yo deseo. Ahora, como puedes ver, entonces las caritas están resaltando. Eso es lo que deseo. Bien, entonces ahora voy a tomar una brochita un poco más entre medio para poder pintar la parte del... La, el, el tag la parte donde va a decir welcome, bienvenidos o happy easter, lo que tú deseas yo voy a combinar naranja y marrón primero voy a usar el color claro No deseo que se combine todo porque tiene que dar una apariencia como de, um, de madera, de una madera un poco anaranjada. un efecto que le tengo que hacer te lo voy a mostrar para que lo puedas ver más de cerca si sí, parece algo viejo algo usado pero es así como debe quedar entonces lo pinto toda la tarjeta en este tipo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 Y el tono naranja, que lo, lo puedes ver, está un poco eh, eh, un poco de tono como de madera. Es así como lo deseo. Ahora voy a pintarle con azul el sombrero del, del conejito y con color verde le voy a pintar las onditas de la, de la conejita. Después voy a hacerle, eh, uh, hacerle el ribeteado de todo lo naranja con color marrón y las narices, como siempre color rosado bien, entonces ahora vamos vamos a pintarlo, vamos a usar el pequeñito el más pequeño, voy a usar el color más claro que es el verde y ustedes pueden elegir los tonos que desean ¿eh? yo estoy usando estos tonos porque me gustan es para, para la pascua son tonos suaves pero también son alegres si ustedes lo desean pueden usar otros tonos pueden usar eh, quizás no lo desean pintar y le desean poner un pedazo de, de tela también es aceptable este es una ondita porque es un sombrero que tiene ondas es así el diseño como lo había dibujado y lo vamos a hacer de la misma del mismo tamaño de los demás y acá tiene que ser siempre del mismo del mismo tamaño aquí y acá y entonces termino con la colita ahora vamos a pintar el sombrero del conejito este va a ser de tono verde tenemos que esperar a que seque para poder dar una segunda mano yo lo hago rápidamente me ayudo del del wipes para limpiarlo y poder pasar a la otra saben que el tiempo en internet es muy rápido y tengo que hacer yo también rapidísimo ahora este es un sombrerito que da la, la, la imaginación de que es como de un marinerito esos sombreros antiguos si no te gusta el sombrero puedes cambiarlo terminamos, con mucho cuidado, y después hacemos la segunda mano, cuando esté seco, bien. Entonces, lo secamos y lo ribeteamos con el color marrón.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 Si no te gusta el sombrero, puedes cambiarlo. Bien, aquí terminamos. Con mucho cuidado. Y después hacemos la segunda mano. Cuando esté seco. Entonces lo secamos y lo ribeteamos con el color marrón. Bien, entonces hacemos una especie de diseño como si fuese una madera, como si fuese algo, como si el naranja estuviese adentro. De un pedazo de madera. No tiene que ser nada igual porque es así como deseo que se vea. Para mí la posición para pintar es un poco difícil porque sabes que tengo que mostrarlo a la cámara para que tú lo puedas ver. En, en tu caso será diverso porque tú podrás mover como lo deseas. Siempre igual, limpiándonos la mano. Bien, es un estilo así de viejo. Ahora le damos la segunda parte. Y entonces ya podemos empezar con el rosado, lo que es las narices y las orejitas. Bien, entonces hacemos una especie.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 Las orejitas. Ahora que le he pintado la segunda mano al sombrerito, le he pintado el hocicito con rosado, voy a hacerle unas cuantas pintitas para que aparenta ser una madera vieja. entonces va a tener una apariencia como si fuese una madera vieja aquí lo puede ver y bien ahora dejamos secar para poder decorarlo y terminar ahora que le he pintado la segunda mano al sombrerito le he pintado el hocico con rosado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 Con eh, una idea de hacerlo de eh, country painting. He decorado la, el sombrerito de, de la conejita con diseños de X, bolitas y para dar una imaginación de que es un pedazo de tela. Y el sombrerito de, del conejito como lo puedes ver lo he hecho con eh, la imaginación de que es un sombrerito de paja. Bien, ya ayer te había mostrado cómo hacer esto para que se vea como una especie de madera vieja. Y bien, le puse el nombre de welcome Bienvenidos. Bien, eh, tengo algunos eh, adornos que usaré. Usaré la cuerda para poder eh, sujetarlo. Porque como sabes, va a ir en la puerta. Entonces, eh, he pensado en hacer la cuerda aquí para colgarlo decorarlo con una con un girasol y también eh, tengo aquí lo que es la corbatita para él el acito para ella una florcita para que le dé un poco de gracia a su sombrero un huevo de pascua y una mariposa brillante que vamos a ver por dónde la la ponemos y quizás la ponemos por aquí bien, entonces pero antes de adornar todo esto, eh, le, le quiero dar un, una base de lo que es eh, brillante entonces aquí he elegido unos tonos eh, plat, eh, plateado dorado y rosado en que es eh, los colores eh, brillantes entonces ahora lo voy a usar y lo voy a a poner un poco de brillo. Tanto el rosado brilloso lo voy a poner en la parte de sus orejitas para que le dé un tono de brillante. <coughs> Igualmente le voy a hacer al contorno de su de todo el cuerpo lo que es el plateado. Y eh, para el tono oro viejo lo voy a hacer en la parte de la maderita. O lo que se que refiere que va a ser la madera, ¿no? Bien, entonces yo termino de pintar esto, como ya tú sabes, el tiempo en internet es rapidísimo, así es que trato de hacer mi video también rápido. Bien, a limpiarlo y hacemos lo que es el tono plateado. Siempre tener tu agua limpia, un pedazo de carta para poder limpiar tus tus pinceles bien, ahora agarramos un poco de lo que es el plateado y como te estaba diciendo y estaba pensando en hacerle un poco el ribeteado el ribeteado de sus orejitas y de su carita para que le pueda dar una cierta brillantez aparte que le da una especie de de sombra le da un cierto brillo como puedes ver te lo puedo dejar aquí ver Ahí está, que puedes ver el brillo en sus orejitas, en su nariz Y al contorno, al contorno de sus orejitas ¿no? Entonces está todo bien Vamos a seguir entonces contorneando todo lo que es el conejito y la conejita Bien, ahora que ya está seca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 bien entonces ya he dado las brillantes del plateado en todo el contorno de conejitos le he puesto también en las letras unos puntitos plateados ahora lo que le estoy haciendo es al contorno estando poniéndole un poco del color eh, oro viejo si tú lo deseas puedes cambiarle digamos el diseño o la tonalidad digamos Siempre es eh, un, un consejo, una opinión, eh, este tipo de, de modelo. Si es que no lo deseas, puedes hacerlo diferente. No hay ningún problema. Pero yo le hago esto para que pueda resaltar la parte del marrón. Y eh, le dé una brillantez. En los bordes ahora le voy a hacer en la parte del centro como si fue en donde le he hecho las marcas pero vamos a hacerlo un poquito no muy cargado ahí está mejor para que le dé un cierto brillo igualmente en la parte de aquí si no quieren hacerlo con el oro viejo, quieren hacerlo con otro tono, son a su libre elección. Como les digo, pueden ustedes elegir el tono que desean. Si es que no les gusta el color naranja y desean ponerle otro tono, también. O quizás quieren hacer un tono que sea el color de su puerta o que resalte la puerta de su casa. Bien, entonces ahora les voy a enseñar cómo, cómo brilla. Para que dé el cierto reflejo de luz. Bien, dejamos secar entonces para poder decorarlo. Bien, entonces ya le he dado las brillantes del plateado en todo el contorno del conejitos. Le he puesto también en las letras unos puntitos plateados. Ahora lo que le estoy haciendo es al contorno, estando poniéndole un poco del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 Como lo puedes ver, allí está brillando y resaltando. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es decorarlo. Yo le voy a, a poner este sticker, que es un huevito de Pascua. Para alegrarlo le voy a pegar aquí en esta esquinita. Y la mariposita, que también es un sticker, nos ayuda bastante, <ríe> le voy a poner... En la parte de este lado de aquí. Aquí. Bien, entonces, como saben, el cordón, yo ya le he hecho dos huequitos. Uno aquí y otro acá. He usado este este instrumento que es para hacer huequitos. Bien, entonces nosotros vamos a poner, para pasar el, el yute, la cuerda. Y vamos a hacer aquí un nudito. Entonces vamos a hacerle un nudito para que lo pueda agarrar bien el cuadro. Como saben, esto es un cuadro country. Además es reciclado. Bien. Entonces va de esta manera. Y la otra parte en el otro ángulo. Siempre el nudo que sea en la parte interior, para que no se vea. Aquí vamos a agarrarlo bien y vamos a hacer el otro nudito. El exceso que quede lo cortan con la tijera. Aquí está. Bien, entonces esto tiene que quedar en la parte de atrás de ellos de la parejita porque va de esta forma ahora si es muy largo entonces lo cortan y ustedes miden cuánto aproximadamente quieren que vaya su cuadrito entonces yo aquí voy a cortar un poquito el que está el exceso el exceso del alambre porque aquí va a ir agarrado con la flor Sí, Pascua es primavera Pascua también es las flores Bien, Entonces va el adorno aquí Ahora con la silicona caliente Que la silicona caliente que siempre hace problemas <ríe> Voy a ponerla entonces en la parte del sombrerito Le voy a poner un lazo y en el otro lado le voy a poner la flor. A él le voy a poner la corbatita. Como ya está acá. Listo. Y en la parte del vestido de ella le voy a poner lo que es las perlas. Aquí que se me ha, que me ha dado todo. Entonces, estas perlas de aquí, le voy a poner en el vestido. Y le voy a poner aquí. Con mucho cuidado lo vamos a agarrar uno por uno. A, a, a mí se me hace un poco difícil agarrarlo, pero vamos a ver cómo lo hago. Ecco, allí. Entonces, lo voy ribeteando por todo lado. todo su cuellito para que dé la apariencia de que es un vestido claro, no va a llegar hasta aquí porque el vestido no o un collar, ¿no? puede dar la apariencia de que es un collar, un vestido bien, ahora si ustedes desean le pueden poner lo que es el barniz incoloro pero esta es la idea espero les haya gustado y que lo puedan hacer ahora yo voy a hacer una cosa como está muy largo voy a hacerle un nudo aquí siempre improvisando para que las cosas salgan bien entonces yo le pongo aquí un nudito y esta rosa la pongo aquí arriba entonces ya no está más largo ahora sí Creo que está mejor. Bien, espero que les haya gustado mi trabajo del día de hoy. Y bueno, muchas gracias por verme. Chao. Bien, entonces que ya lo he terminado. Como lo puedes ver, allí está brillando y resaltando. Bien, ahora...